8 ventajas de las casas ecológicas prefabricadas. 1. Rápida construcción. La construcción de una casa tradicional puede llevar varios meses, o incluso años, dependiendo del tamaño y la complejidad del diseño. Sin embargo, las casas prefabricadas se construyen en un plazo de semanas, ya que gran parte del trabajo de construcción se realiza en una fábrica. En la fábrica los componentes de la casa se construyen en un entorno controlado y con mano de obra especializada. Esto significa que los errores y la repetición de trabajo se reducen drásticamente en comparación con la construcción tradicional en el sitio. Además, los materiales de construcción y los recursos se utilizan de manera más eficiente en la fábrica, lo que reduce los costos y la cantidad de residuos generados. Una vez que las piezas están listas, se transportan al lugar de construcción y se ensamblan.